Bueno, pues Muy buenos días y bienvenidos a este segundo meetup de Granada Salud Servicio a tu Medida, que en esta ocasión va a estar centrado en el bloque de propiedad industrial e intelectual. Para contextualizar un poco, eh, estos meetups vienen celebrándose como resultado de un trabajo que realizó el grupo de Granada Salud para identificar todos los servicios que eh, aportaban cada uno de los miembros y eh, clasificarlo en bloques y categorías. La idea es dar a conocer qué, ofrecen, eh, qué tipo de servicios ofrecen eh, este grupo. El primer evento, el primer meetup lo hicimos sobre el bloque de servicios especializados, que para quien quiera consultarlo está disponible en el canal de YouTube y puede visualizarlo. Y este segundo meetup, eh, como digo, va a estar centrado en los servicios que ofrecemos desde el punto de vista de la propiedad industrial e intelectual. Vamos a contar con tres... Eh, patas muy importantes dentro de, de este apartado que son eh, Bion Jürger, eh, técnico de la agencia IDEA Juan Antonio Orellana, subdirector de la OTRI de la Universidad de Granada y Pablo Álvarez que es el responsable de la unidad de innovación y transferencia de tecnología del Instituto Biosanitario de Granada del IBS Granada eh, como hacemos normalmente eh, el Meetup está grabado y estará luego como digo, disponible en el canal de Youtube y al terminar las presentaciones habrá un turno de preguntas para que todos los que estáis participando en el encuentro podáis, podáis hacerlas. Pero a lo largo de mientras están haciendo las presentaciones, el chat estará disponible para que hagáis ahí las preguntas y luego las la iremos leyendo. ¿Me acuerdo? O sea, que las preguntas se harán todas al final. Vamos a empezar con Bion. Eh, como digo, Bion es eh, técnico de la agencia IDEA y nos va a hablar sobre la información tecnológica que podemos encontrar en las patentes, eh, cómo podemos acceder a ella y, y explorarla. Así es que, Bion, adelante cuando quieras, puedes compartir pantalla y empezar. Muy bien, buenos días a todos. Vamos a compartir. ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla? Sí, sí, sí, perdón, sí, sí se ve. Sí. Había apagado pues, el micrófono. Ya como he dicho, Mayer, en mi sesión de hoy voy a tratar de, de la información tecnológica que en patentes. Hoy voy a bascar brevemente el tema de, de máscaras. Uh, sobre todo porque está enlazado con los servicios que ofrecemos desde la, la Agencia IDEA. Um, vale, yo soy técnico de la propiedad industrial y vigilancia tecnológica en la Agencia IDEA desde el año 2005. Yo llevo ya un par de años en, en la Junta de Andalucía y estoy uh, ubicado en mi oficina en, en el Bí, en la primera planta. Por si estáis uh, en Granada y queréis acceder, nosotros somos... Uh, oficina de registro de, de, de títulos de propiedad industrial y también ofrecemos servicios servicio de atención al público. Um, vale, la propiedad industrial en cuanto a la información tecnológica, uh, mi primera dispositiva, yo quería un poco um, hablar de, de, de, del sistema de, de, de la propiedad industrial. Que la gente a veces lo piensa que es, si se patenta algo, eso queda dentro de una caja secreta y no se ve en ningún sitio. Pero todo lo contrario, normalmente en la mayoría de los sistemas de, de, de patentes es un tipo de, tipo de contrato, lo que se hace, un contrato de social entre el Estado y el inventor. El Estado que le da un, un monopolio comercial al inventor a cambio que éste divulga la información al público. Es decir, la información tanto de, de patentes, pero también de temas de, de, de marcas. Todo está eso los diseños, está disponible a, a, al público. ¿vale? Está disponible vía base de datos, hoy en día, vía internet. Está disponible para que cualquiera que pueda ver en todos los detalles pueda entrar en la patente, en el texto, leer de todo. ¿vale? Que eso es a la gente que a veces no... El concepto lo confunde un poco, por eso me gustaría aceptarlo antes de empezar... De, de entrar más en detalle. Pues El valor de la información de, de patentes, eh, hay unas cuantas que voy a explicar aquí en a continuación. Primero, lo que he dicho antes es pública. Hay base de datos, eh, tanto las oficinas de las propias oficinas de patentes, casi todas las, si de, de las oficinas más grandes tienen una base de datos propia. Pero también si nos, si nos interesamos en hacer búsquedas a nivel global, existen bases de datos gratuitas con, con cobertura a nivel mundial. Entonces aquí menciono algunas, está la Espacenet, que igual las la, la conocéis y a ver si ha tocado un poco el tema de búsqueda de patentes. Luego el Google también se metió en el tema de patentes, que ha mejorado bastante en los últimos años, el búsqueda de, de Google Patents. Lens también eh, está, está muy bien, voy a, a, a hacer un pequeño ejemplo, ejemplo con, con la búsqueda, y luego está Patternscope y más bases de datos. Si os interesa el tema, aquí yo me menciono un pequeño un enlace a una publicación que hice hace, hace un par de años, donde describo um, las um, bases de datos más importantes y cada la, la, la, hago una comparación con todas sus um, funcionalidades y cobertura. Luego la información tecnológica de patentes es eh, información exclusiva y detallada, ¿vale? que muchas veces eh, la mayoría, muchas veces los, los documentos de, de patentes no se publican eh, ninguna, en, bajo ninguna otra, otra forma. Sobre todo en el sector de la química, eh, mucha de la información contenida en patentes no se publica en ningún otro, en otro medio. Um, y luego se escribe muchas veces de forma más, más detallada que incluso en las propias publicaciones científicas. ¿vale? Si, um, porque la patente luego hay que, hay que describir todo lo que se quiere proteger. Entonces a veces la, la, la patente suele ser más, más detallada. Y luego ya, eh, como es un propio requisito de la creación de la, de la patente, eh, tiene que estar redactada de tal manera que un respecto a la materia pueda comprenderla y reproducirla. Entonces ese requisito ya hace que la, la información contenida en patentes sea una información um, detallada de tal manera que un experto lo podía reproducir en teoría. Luego novedosa otro requisito de la patente es que tenga novedad mundial. Entonces la información contenida en patentes suele ser la, la, la evolución tecnológica de más reciente publicación, ¿vale? que antes de incluso de publicar en, en publicaciones científicas en, la, la información del de, de, de, de invento tiene que estar eh, publicada en la patente. ¿vale? Si no, la, la propia publicación, si eso se publica antes, <coughs> destruye la novedad que se, que se pide para una patente. Luego, estructurada y uniforme las, las patentes suelen ser eh, que tenéis casi todos el mismo, el mismo formato y los mismos campos bibliográficos. Es una, una conexión que que se pide y casi todas las oficinas de patentes eh, eh, tienen que regirse esa normativa, que la patente tiene que tener siempre un título, un resumen, campo solicitante, inventor, fecha de publicación, fecha de prioridad, incluso una clasificación tecnológica, una clasificación que describe el campo tecnológico de la patente. Está contenido en todos los documentos de patentes, independientemente del país de qué sea. ¿vale? Todo eso facilita mucho su, su recuperación vía base de datos, incluso también para un estudio de biblioteca de patentes y queremos hacer campos más grandes de, de, de patentes. Lo hace muy útil este, este tipo de estructuración de, de contenido en estos documentos de patentes. Luego, ¿para qué nos sirve una búsqueda de patentes como lo podemos ofrecer con lo que voy a entrar luego más tarde de, como servicio de la agencia DEA? Um, si hacemos I más D, es, puede ser útil para, bueno, para saber si, si lo que estoy investigando es novedoso, ¿vale? para saber si vaya que hay una, un grupo de investigación en el otro lado del mundo que ha patentado algo que justo tiene que ver con, con lo que estoy yo desarrollando en, en mi empresa o en mi centro de mi investigación. Abregar el estado de la tecnología, eso también es un paso muy importante que de hecho se pide en muchas convocatorias de, de proyectos más de um, No solamente hay que buscar uh, papers que están relacionados, sino también hay que buscar patentes relacionados. Y eso también nos puede seguir como, si encontramos por ejemplo algo parecido, nos puede seguir como punto de partida para futuros desarrollos o también para identificar uh, socios potenciales. Si vemos que una empresa o un grupo o lo que sea, eh, que está trabajando algo muy parecido a lo mío. Igual nos puede interesar para pa, eh, juntarme con ellos para, por ejemplo, hacer un puesto y más bien en colaboración. Luego, el ámbito legal, eh, búsqueda de patentes, sobre todo, importante si estamos interesados en ver si, si tenemos eh, eh, si podemos entrar un mercado sin, sin infringir registros existentes o si nos interesa, si, si sabemos de algún documento de patente de un de una empresa y queremos saber si esa eh, sigue en vigor o no. ¿vale? Eso se puede también, eh, todo ver que en la base de datos patentes, no solamente la función de patentes, sino también el estado legal de esa misma. Y luego, por último, ámbito de vigilancia tecnológica. Eh, si nos interesa un monitoreo de, de un entorno tecnológico, o saber qué están haciendo mis competidores, la, la información de patentes es muy útil, sobre todo porque el tema que mencioné antes de la estructuración de la información, que lo hace bastante fácil um, de hacer un, un estudio uh, patentométrico de, de, del campo. Luego ya me gustaría hacer un par de ejemplos de, de búsqueda para que sea un poco más uh, práctico esta, esta pequeña sesión. Aquí, por ejemplo, ponemos un ejemplo de la base de datos eh, Spacenet, cuyo acceso es también gratuito. Y, por ejemplo, si nos interesa buscar eh, las criterias de patentes de, de la empresa Abbott, queremos saber, por ejemplo, el total mundial, eh, cuáles han sido publicadas a partir del año 2000 y cuáles de ellas han sido publicadas en, en España. ¿Vale? Son tres tareas. Um, que, que hemos apostado con esta base de datos. Vamos a ver si, si funciona. Vale, voy a, vamos a entrarlo en directo. Entonces, esto aquí. Vamos a hacerlo más grande. Vale, esto es la, la base de datos. SpaceNet. Um, en nuestro caso, si nos. Eh, Empezamos con la empresa Abbott, entonces lo que queremos buscar es el solicitante Abbott. Para eso le damos a Advanced Search. Y aquí a la izquierda nos aparecen los campos disponibles de datos. Bajamos. A ver si vemos el campo Applicant, que está aquí. ¿Vale? Entonces aquí sería nada más. ¿Oye? Está aquí no, no veo la pantalla. Uy, no sé qué pasó, pero me está la pantalla. Sí, no se, a, a... se ha puesto como mal. Sí, se ve como triple <risa> o yo qué sé. Que... <risa> ya no veo nada. Bueno, voy a... Espera, voy a... Voy a, sí, era, sí. Ah, voy a cerrar. Y vamos a probarlo de nuevo. A ver, vamos a ver, intentar de nuevo. <ríe> Voy a entrar directamente en. Aquí, aquí. ¿Ya se ve? Ahora se ve bien, sí. Perfecto. Vale, vamos aquí. Meter Abbott. Le damos a buscar. Y ya me salen todos los registros de patentes cuyo solicitante es la empresa Abbott como una multinacional, tienen muchísimas patentes. De hecho, tienen casi 14.000 registros a nivel mundial. Ahora, lo, que, lo siguiente que nos interesaba es eh, lo que están publicados a partir del año 2000. ¿Qué hacemos? Le añadimos un campo. Y aquí buscamos por fechas y le damos a publication date. Publication date. Nos interesa el 2000, el 2000, a partir del 2000, entonces hago este, pongo aquí 2000, le doy a buscar y ya tenemos todas las patentes registradas a, a, con fecha de publicación a partir del año 2000. ¿vale? Lo, último, lo último que nos interesaba ya de esas, cuáles son, tiene alguna publicación en España? Le damos aquí a otro campo. Buscamos, y en este caso tenemos que buscar por um, España, los, uh, los números de patentes siempre empiezan con un código de país, entonces las, um, las patentes mm, que están publicadas en España empiezan con ES, ¿vale? ES de España. Entonces buscamos por número de patentes, número de publicación, los que empiezan con ES, ¿vale? le damos aquí a buscar ya tenemos 900 resultados de la empresa Abbott a partir del año 2000, publicados en España. Um, vamos a seguir. eso Es un breve ejemplo de, de cómo buscar con, con, con Espacenet. No, Ahora quiero explicar cómo se busca con otra base de datos, cuyo nombre es LENS. LENS es una, una fuente muy, muy potente, también pública, y aquí tengo un ejemplo de patentes relacionadas con estetoscopios. ¿vale? Y ahí sí podemos eh, usar la clasificación de, clasificación de patentes. Como he dicho antes, las patentes están clasificadas por su campo tecnológico, entonces podemos buscar la clasificación de estetoscopios, a averiguar las patentes de, de, de esta tecnología. Entonces, vamos, voy a intentarlo otra vez. A ver si me mantiene esto. Sí, vale. Estos es lens, también gratuito, acceso, acceso a público. Si aquí buscamos por eh, lo que he dicho antes, eh, buscaríamos por clasificaciones. ¿vale? Aquí hay un campo que se llama Show Classifications. Le damos. Y aquí podemos. Eh, Bion, Bion no, estamos viendo tu presentación, no estamos viendo Ay, la. Perdón. Sí, no estamos viendo vamos la a, pantalla a, de. Vamos a intentarlo, no, a ver. New share. A ver. Sí, es que tenía. Vale. ¿Aba? Sí, ahora sí. Vale. A ver, vamos a empezar de nuevo. Esta es la, la página inicial y aquí buscaríamos por clasificaciones. Le damos aquí Show Classifications. Y aquí buscamos por Stetoscopes con el nombre en inglés. Y aquí nos sale ya una clasificación que justamente describe lo de los estetoscopios. Lo marcamos. Y ya le damos New Patent Search. Y ya nos busca todas las patentes a nivel mundial que están clasificadas con esta clasificación que describe estitoscopios. un poquito. Vale, tenemos aquí 2.700 documentos. Lo bueno de esta, de esta base de datos es que tiene um, unas uh, funcionalidades de análisis bastante potentes para ser una base de datos uh, en gratuita. En este caso, por ejemplo, le damos aquí al botón de análisis y automáticamente nos analiza estos casi 3.000 documentos de, de patentes y nos uh, brinda información de, por ejemplo, eh, la evolución de, del campo temático en cuanto a sus publicaciones, eh, si las patentes eh, de, de, están todavía en vigor o no, y lo que nos puede interesar, sobre todo, cuáles son los, eh, los, eh, las empresas que trabajan este, en este campo. Aquí vemos ya los top applicants, vemos algunas conocidas en el mundo farmacéutico. Y incluso tenemos aquí un, un pequeño mapa que, que nos visualiza de dónde de dónde, de dónde, de dónde en qué países se han publicado estas patentes. Muy brevemente, simplemente para enseñar las la funciones de base de datos. Por supuesto tiene mucho más, mucho más funcionalidades, pero ya lo podemos enseñar en una sesión un poco más detallada, que, que si no, no da tiempo. Vale, voy a seguir con con mi presentación. A ver si voy a cambiar. Vamos a cambiar el desktop. Vale, y no solamente quería hablar de patentes, sino también de temas de máscas. Máscas um, también es un tema importante para para empresas y también para, para centros de, de investigación porque es, al final es eh, la máscara, es el nombre comercial que luego se usa para, a la hora de comercializar su, su, su invento, ¿no? o su, su innovación, su desarrollo. Entonces, mmm, eso, ahí se, se puede hacer más o menos lo mismo que las pretentes. Hay base de datos, se puede entrar, se puede ver si está, si está registrado o no, se puede hacer búsquedas a nivel um, tanto nacional como internacional, donde también um, quería poner dos, dos uh, ejemplos. Aquí la base de datos de la propia Oficina Española de Patentes y Marcas. Um, el ejemplo, buscamos uh, PTS ganadas si y tiene registrado su, su, su nombre en, en España. Entonces le damos a, al enlace. Los las, la, las enlaces, estos eh, entiendo yo, María, que luego la, casi la, la presentación la vais a difundir, ¿no? Me imagino que. Sí, sí, eh, bueno, lo que se hace es que se cuelga el vídeo en, ah, en vale. el canal de YouTube. Pero vale. bueno, si vale. eso ahora ponen los enlaces aquí en el chat cuando termine sí, y así. Si la gente así... lo, pide, se lo se lo puedo pedir. Ah. Por ejemplo, aquí buscamos por TPTS Ganada. Y vemos que hay siete registros. De PTS ganada. Los registros se hacen en este caso por, por en clase de actividad. ¿vale? La clase, las, las marcas se registran por clase de actividad. Entonces puede haber PTS ganada, mmm, la, por ejemplo, la, la CO5 es la correspondiente a productos farmacéuticos. Um, luego está la, la CO9, 16, 35. Hay varias clases. Vean, se ve que PTS ganada está. Vamos a entrar en uno. A ver, el Vemos que está en vigor y que está registrada por el titular Fundación Parque Tecnológico con este número de expediente Si incluso nos interesa más el estado legal, podemos incluso entrar en el expediente y vemos aquí si está en vigor, si está caducado, si se han pagado todas las tasas, etc. siguiente ejemplo si esto ya a nivel internacional um, buscamos um, por ejemplo si la empresa Robin si ha registrado máscaras de su nombre en, en China ¿vale? para eso hay una base de datos a nivel global que se llama TMView. que también es um, está, bastante, está bastante bien porque te ofrece muchos Posibilidad de filtrar la información. Por ejemplo, buscamos por Robin, ¿vale? Um, y que sea registrado en China, ¿vale? Pongo territorio chino y pongo el nombre Robin. ¿vale? Vamos a buscar. Y nos ofrecen como chinos un mercado tan grande, nos, ofrecen, nos salen muchísimas marcas. Luego tenemos que, como las marcas pueden coexistir entre distintas clases, a nosotros nos interesa la, la clase correspondiente a productos farmacéuticos. Entonces, puedo filtrar aquí, en la 5, la clase de productos farmacéuticos, le voy a aplicar. Ya por último, lo que digo es que sea, no, que sea, que se busque el nombre Roby tal y cual, ¿vale? Porque ahora también me busca eh, nombres que contienen Roby en, en su nombre, ¿vale? Que no, no me interesa. Y ya me salen. Por ejemplo, esta. registrada en China y efectivamente está registrado por la web de ¿vale? la una empresa ubicada en, en, en Madrid, ¿vale? Bueno, eso para dar un ejemplo rápido breve, cómo buscar marcas, tanto en el nacional e internacional, eh, y también patentes. Todo esto os lo he explicado porque nosotros de la agencia de A tenemos una cartera de servicios que está relacionados con este tipo de búsquedas, ¿vale? Nosotros Um, o bueno, lo podéis hacer vosotros, por eso están la base las bases públicas, pero que sepáis que desde la Agencia de IA tenemos un servicio de, de búsqueda uh, de, de forma gratuita. ¿vale? No, para entidades andaluzas no, no cobramos ninguna ningún, ningún, ningún tasa, ningún valor, que es donde ese, en este tipo de informes lo que hacemos es básicamente buscar en este tipo de bases de datos y en temas de patentes también tenemos una base de datos de pago que tienen algunas más funcionales funciones adicionales. Recopilamos la información bibliográfica de lo que se busca y ya um, hacemos un tipo de informe donde ya el solicitante puede ver qué hay en lo que yo estoy inventando o lo que me, lo que me interesa inventar o lo igual lo que me interesa registrar la marca, etc. O incluso si me interesa en cierto campo tecnológico y quiero saber eh, el estado de la técnica, se puede pedir un informe de licencia y ya para terminar eh, aparte de eso por supuesto tenemos los servicios eh, habituales eh, que se conoce la agencia de que son un tema de, de subvenciones aunque en este eh, ahora mismo no tenemos ningún compromiso de directa, pero en temas de servicios eh, avanzados tenemos también eh, los servicios de, de propio registro como he dicho en el principio nosotros eh, en convenio con la oficina de y marcas somos centro digamos de, de registro eh, de, de los uh, títulos de, de Popinetra, entonces la gente puede directamente solicitar uh, o registrar los títulos um, en nuestra oficina y nosotros lo que hacemos, lo tramitamos, lo mandamos a a Madrid, la oficina. Luego también estamos uh, dentro de unas redes europeas um, donde sí me gustaría resaltar la de SESIAN, de Enterprise Europe Network, que es una de las redes más, más grandes europeas de transferencia tecnológica. Um, por ejemplo, estamos trabajando incluso también con, con FIBAO, con la otra de, de Ganada, para que lo, las ofertas que publican ellos también sale a, a, a, a, se, se difunda a otros países. ¿vale? Es, una, es, una, digamos una, es una herramienta de difusión masiva si, si alguien está interesado, una, una entidad está interesada en ofertar su... Un, por ejemplo, su invento, buscando a su, a alguna empresa que le gustaría estar interesa, interesada en licenciarla eh, en otro país. Es un ambiente bastante, bastante interesante. Y también para buscar, bueno, si tengo una, una tecnología y me falta algún partner que pueda igual cumplir con, con algo que yo no, no puedo hacer, eso se puede también plasmar en, este, en esta red a través de una demanda tecnológica. Y nada más, ya por mí esto ha sido muy breve y muy, muy rápido. Entiendo sobre todo el tema de las bases de datos, que aquí tenéis mi, mi contacto por si tenéis uh, dudas al respecto. Y bueno, nuestro buzón también por cualquier consulta relacionada con Copia Industrial, que es uh, para todo el público. Entonces, se puede, ahí es, cualquier persona, no solamente no tiene que ser empresa ni tiene que ser. Eh, uh, pues puede, cualquier puede, puede acceder a nuestro, a nuestro buzón y cualquier consulta. Y pues, lo que he dicho antes, estamos abierto eh, al público y estamos en el Bicanada. Que, ya está. Si hay alguna pregunta, adelante. Tenemos cuatro, cuatro minutos, que o dos o tres. <ríe> gracias, gracias, Bion. Sí, la, las preguntas las vamos a dejar al final porque es un poco el, el formato que, que venimos haciendo en estos meetups. Podéis o hacerla Perdón. al final o ponerla en el, en el chat, ¿vale? Y, y, y si quieres vio en el chat también, ve poniendo los enlaces por si acaso alguien prefiere acceder directamente ahora. ¿vale? Pero, o, o pongo los enlaces en, en el, chat. el chat. Eso. Pues muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a continuar con la, la siguiente intervención, que es de, por parte de Juan Antonio Orellana, que creo que ya está por aquí, si no me equivoco. Juan Antonio, sí, muy buenas nice. Como os decía, es el subdirector de la OTRI de la Universidad de Granada y nos va a hablar sobre eh, la cartera de patentes de la universidad, cómo acceder a la misma y también cuáles son las ayudas para su tramitación y para las empresas y para temas de valorización. Voy a hacerte con anfitrión, ¿vale? ¿vale? y ya puedes presentar pantalla, Juan Antonio. Muchas gracias. Nada Prueba aquí. a ver. Por favor. A ver. Está. ¿Estáis viendo ya el escudo de la sí. universidad? Perfecto. Adelante. No. Bueno, pues gracias María por la presentación. Eh, como siempre un placer ¿no? colaborar con, con este tipo de actividades. Y bueno, pues en, en la intervención breve de hoy, pensando en, en el público, tanto en los investigadores que puedan estar conectados, como, como las empresas ¿no? que, que también se han conectado a este, a este segundo Meetup, voy a intentar dar un repaso a los servicios que ofrecemos tanto para el interior como para el exterior, haciendo especial hincapié en lo, que, en lo que has comentado, en nuestra cartera de patentes, las ayudas que tenemos, las convocatorias de proyectos para, para obtener financiación, para valorizar esta, estas tecnologías y un poco cómo podemos colaborar. Eh, voy a empezar por la parte dura. O sea, voy a empezar por lo, por lo más duro así nos lo quitamos de en medio y, y seguimos adelante. Y hacer alusión a... a las normas que regulan la propiedad industrial y la propiedad intelectual dentro de la universidad. Como sabéis, eh, la, ley, la ley española de patentes da potestad para que las universidades, en general los centros de investigación, regulemos parte de, de cómo, se, cómo se gestionan la, las patentes internamente. Y nosotros hicimos una normativa hace ya cinco años, que puede ser tal vez una de las, más, de las más ambiciosas dentro de lo que hay en la universidad española. Y es que eh, es una normativa que no solo regula la, la gestión de las patentes o la titularidad de las patentes, sino de todos los derechos asociados a los resultados generados en, en la universidad a partir de la actividad investigadora. Entonces, bueno podemos observar ¿no? en su artículo 2 que la normativa aplica a cualquier tipo de resultado de investigación y además a marcas y dominios el nombre de dominio asociado a resultados de investigación, a grupos de investigación, genera actividad investigadora. Eh, por concretar mucho, lo que sí deja claro nuestra normativa es que todo lo que se genera por investigadores de la universidad, salvo que haya un contrato previo algún tipo de pacto en contrario, va a pertenecer a la universidad. En otras universidades puede haber diferencia entre propiedad industrial e intelectual, y en el caso de la Universidad de Granada, eh, toda la titularidad de los derechos asociados corresponde a la universidad. En esa correspondencia de, de titularidad, sí es cierto que todo investigador tiene derecho a participar en los posibles beneficios que se genere, y en el caso de, de nuestra universidad, el 60% de esos beneficios iría a parar a, a los investigadores. Aparte, un 15% se pone a disposición de, de los equipos para uso en, en investigación, y eso sí, el 25% restante nos queda para gasto de investigación de la Universidad de Granada. En el caso de la marca y nombre de dominio, como ahí no tiene por qué haber una actividad investigadora detrás, sino que bueno, es un poco una, una ocurrencia, un nombre de fantasía asociado a algún resultado de investigación, a ella el proponente, que no autor ni inventor, el proponente de la marca eh, no percibiría de participación en esos posibles remotos beneficios, sino que se distribuiría la mitad para su grupo de investigación o para el equipo en un momento dado y eh, la otra mitad se quedaría para la Universidad de Granada. De esta forma, los beneficios asociados a marca y nombre de dominio de momento son anecdóticos. Aparte de esa normativa, bueno, pues dicta eh, las normas a la hora de tramitar resultados y en particular las normas para internacionalizar los los títulos de propiedad, especialmente las patentes. Y es que solamente se internacionalizarán aquellas que estén transferidas, o sea, que estén licenciadas a un tercero, que estén en explotación, salvo interés estratégico o razones de política universitaria. ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, si disponemos de presupuestos, si tiene un potencial muy alto de explotación, si el momento lo aconseja, sí que podemos hacer esa inversión y por lo menos presentar una solicitud internacional para aumentar las probabilidades de de éxito en la transferencia. Esta toma de decisiones se debe realizar un mes antes de que acabe el derecho de prioridad, que en el caso de patentes es un año, en el caso de diseño industrial o de marca pues sería de seis meses. Y en cualquier caso, toda la gestión de la propiedad industrial intelectual asociada a la actividad investigadora, pues recae sobre, sobre mi oficina, sobre la otra. Una vez que he expuesto así muy genéricamente ¿no? nuestra normativa y aquí en, el, en la presentación podéis acceder al, al texto completo pues vamos a entrar un poco en, en materia de, de cómo trabajamos yo creo que es la mejor forma de, de ver qué tipo de servicio ofrecemos entonces en, en nuestra OTRI ya tenemos un pequeño equipo que se dedica a gestionar la propiedad industrial intelectual pues siempre empezamos asesorando a, a los inventores y sobre todo ofreciendo mucha formación, ¿no? que ahora comentaré un poquito más bueno, una vez que se produce un resultado de, de investigación, nos lo comunica el, el, el inventor o el autor a la, a la oficina, lo analizamos haciendo este informe preliminar, ¿no? que no solamente vemos si se va a patentar o no, sino que recomendamos la mejor forma de proteger o las mejores formas, porque sí es verdad que en muchos casos se pueden combinar algunas modalidades de protección, en el caso de patentes, modelo de utilidad o marcas, Hacemos una búsqueda de anterioridades, podemos encargar un informe externo, sobre todo pensando en, en aspectos de patentabilidad. Y si vemos que hay posibilidad de, de éxito, en el caso de patente y modelo de utilidad, pues bueno, ayudamos a redactar la memoria. Y aquí sí si es verdad que aparece nuestra primera ayuda. Y es que en la medida de lo posible, a la hora de redactar memoria de patentes o de modelos, es conveniente contar con un redactor experto. Lo normal es que sean agentes de la propiedad industrial, pero puede ser un, un técnico que sepa de patentes, que esté acostumbrado a redactar y, sobre todo, que sepa del campo técnico. Porque nosotros podemos tener mucho conocimiento de patentes, pero no podemos abarcar todos los campos. Entonces, bueno, ahí necesitamos una financiación y tenemos nuestra primera convocatoria del Tribunal propio, que financiamos estos gastos. ¿no? Tanto los gastos de informes previos, si fueran necesarios, como los de redacción de patentes, como los de tramitación. Y en este punto me, me gusta poner de manifiesto un aspecto y es la necesidad de que haya comunicación entre, entre el inventor, los autores y los técnicos de la OTRI en todo momento. Eh, comunicarnos una invención y olvidarse del tema no es buena idea porque al final bueno podemos patentar pero el, la calidad de esa patente, el ámbito de protección, no va a ser el, el mejor que podamos alcanzar. Entonces esta comunicación, a veces esta paciencia ¿no? que que hay que tener, eh, sobre todo con nosotros, ¿no? que, que somos pocos para, para el volumen que tenemos, bueno, pues hace que las patentes que solicitemos o, o las estrategias de protección que diseñamos pues sean mucho mejores, ¿no? con esta comunicación fluida. Bueno, ¿qué más hacemos en este sentido? Pues revisamos lógicamente todos los aspectos jurídicos, eh, pensando en una posible due diligence, es decir, a la hora de transferir tenemos que tener todo bien atado para evitar problemas, y luego tramitamos las solicitudes, normalmente lo, lo hacemos nosotros desde, desde la OTRI por un motivo de costes pero también subcontratamos agencias, en este caso de propiedad industrial, para, para gestionar las patentes. Y, insisto, tenemos nuestra ayuda para, para gastos y cuando llega la interna de administración aparece nuestra segunda ayuda, que es una ayuda para solicitud de la o sea, presentación de solicitudes internacionales de patentes, sería la solicitud PCT, ahí tenemos una ayuda de hasta 5.000 euros para cubrir estos gastos, lo recomendable siempre eh, esto, este mensaje pensando en investigadores es eh, prever este tipo de gastos en los proyectos de investigación ¿qué pasa? que normalmente la patente llega al final del proyecto y por supuesto la fase internacional llega cuando ya no hay proyecto no bueno, entendemos de hace ya más de 18 años, que era necesario tener este tipo de ayuda ¿no? para, para cubrir esos gastos. De momento no hay problema, podemos cubrir eh, la solicitud internacional prácticamente sin problema e incluso la entrada en fases nacionales en Estados Unidos y en Europa siempre que haya financiación disponible. En este momento, pues bueno, estamos en un buen momento tenemos proyectos de la propia OTRI que pueden cubrir. El Pero claro, presentar una patente y dejarla ahí pues no sirve prácticamente para nada. De hecho, ya no vale ni siquiera para incrementar el currículum, porque solamente se tienen en cuenta, en, en, con los criterios generales de la NICA, las patentes en explotación, ¿no? Para otro tipo de evaluaciones sí se puede tener en cuenta, pero no tiene mucho valor. Entonces nos aparecen dos, dos aspectos importantes, es promocionar la patente, que bueno, nosotros utilizamos tanto notas de prensa como sobre todo eh, marketplaces y, y, y portales de innovación abierta, en la cual le enviamos la, la oferta tecnológica, la oferta de esta patente ¿no? lo, lo que tenemos a empresas que quieren escucharlo y que quieren saber más y luego eh, diseñamos un plan de promoción que inicialmente como mínimo cubre aquellas empresas que podemos identificar que podemos decir tienen una filosofía de innovación abierta, es decir, son empresas que incluso pueden tener su propio portal al que enviarle eh, la oferta ¿no? y normalmente nos van a contestar y nos van a dar feedback tanto positivo como negativo. Un ejemplo de, de marketplace, el que comentaba Bion hace, hace unos instantes, ¿no? el European Enterprise Network, pues es una plataforma en la que nosotros colgamos la información comercial de, de estas patentes y le llega pues, a un montón de suscriptores a lo largo de Europa. Y luego pues, trabajamos con, con otras plataformas, alguna gratuita, otra de pago, como puede ser Innovet, y de momento pues, está, está funcionando bastante bien. Eh, a la hora de promocionar, eso sí que es muy relevante, tenemos que procurar, eh, bueno, lo que mandamos nosotros inicialmente no es confidencial, pero en el momento que entablamos relaciones con algún socio, eh, no normal es firmar acuerdos de confidencialidad o de transferencia de material, ¿no? que también lo gestionamos. Y en paralelo, eh, trabajamos en la valorización de la tecnología, trabajamos en aumentar el valor. Pues más ayuda, bueno, se me olvida decir que a la hora de hacer planes de promoción, por ejemplo, si necesitamos asistir a un evento o un encuentro B2B, ¿vale? ahora casi todos son virtuales pero bueno, podemos necesitar desplazarnos incluso eh, pagar los gastos de inscripción del evento, tenemos otra convocatoria interna para cubrir este tipo de gastos de promoción. En la parte de añadir valor, pues lo más natural es desarrollar pruebas de concepto, avanzar en el TRL, ¿no? en, en, el estado, en el nivel de desarrollo de la tecnología para acercar al mercado, pues tenemos nuestra propia convocatoria interna que financiamos proyectos de hasta 15.000 euros y aparte, bueno, acompañamos para, para presentarnos a otras convocatorias. Eh, ayudamos a hacer vigilancia estratégica, aunque, bueno, yo no lo llamaría vigilancia porque no, no podemos hacerlo continuo en el tiempo, pero sí hacer informes de vigilancia instantánea en algún momento, bueno, para identificar socios, para identificar competidores, para identificar mercados, ¿vale? Llegado el momento, si la tecnología es muy prometedora o si tenemos negociaciones, podemos... Eh, trabajar en informes de libertad de operaciones para ver si se puede o no se puede explotar esa tecnología en función de que dependa de patentes y por supuesto asesoramos en todo lo que es el desarrollo tecnológico, el acceso a información regulatoria, acceso a convocatorias, que ahora comentaré algunas que, que promete mucho la idea y que puede ser susceptible de crear una empresa, también ayudamos a constituir este tipo de empresas ¿vale? incluso tenemos un poco de financiación para cubrir los primeros gastos de constitución y que no sean una excusa ¿no? Para, no, para no crear la empresa. Y cuando encontramos ese socio ideal, cuando empezamos a, a desarrollar o a co-desarrollar tecnología con, con socios empresariales, pues nos encargamos tanto de la valoración económica, de la negociación, de la elaboración de los acuerdos y, por supuesto, de la, de la gestión y el seguimiento. En este hipervínculo que veis aquí abajo, tenéis acceso a todas las ayudas que tenemos, ¿vale? Algunas las, las he comentado muy, muy por encima. Pero aquí, aquí podéis encontrar las, todas las que ofrecemos. Y luego la parte importante, que yo creo que es la que más impacto está teniendo en, en nuestra universidad, es la cantidad de formación que ofrecemos sobre aspectos relacionados con la propiedad industrial intelectual. Nosotros organizamos muchos seminarios genéricos, que ¿vale? pueden ir dirigidos a jóvenes investigadores, investigadores pero también eh, impartimos seminarios en grados, por ejemplo en el de bioquímica, en el de telecomunicaciones, eh, impartimos muchos seminarios en máster oficiales y en algunos máster no, no oficiales e incluso tenemos asignaturas completas de transferencia pero muy centradas en, en propiedad industrial e intelectual en máster como el de química, el de medicina tradicional o, o el, de, el nuevo máster de ingeniería biomédica. Esto vamos un paso más allá. Aquí solo estoy destacando la, la formación en, en materia de propiedad industrial e intelectual pero también tenemos formación en aspectos relacionados con la creación de empresa o con la transferencia en general en otro grado y en otros otro más. Y luego, otro servicio ya más personalizado es que podemos ofrecer seminarios, microseminarios, mejor, mejor dicho, a demanda. O sea, un grupo de investigación, un equipo, quiere saber algo más sobre algún aspecto relacionado con la propiedad intelectual, la propiedad industrial, como por ejemplo, cómo rellenar correctamente el impreso de comunicación de invención, bueno, organizamos un microseminario a medida. Para, para ahí. Y bueno, viendo cómo trabajamos ahora aquí un poco de, de sacar pecho eh, la Universidad de Granada es uno con el permiso de, del Sistema Sanitario Público de Andalucía uno de los, de los principales solicitantes de, de patentes en España en, en, si tenemos en cuenta universidades pues estamos siempre entre los cuatro o cinco primeros solicitantes y aquí veis, por ejemplo, en, en 2020 en el último año analizado pues detrás de la Politécnica de Madrid y de la Politécnica de Valencia, la Complutense, pues, está la Universidad de Granada, como mayor solicitante de patentes y, y solicitante de, de, de, de PCTS. ¿no? ¿Por qué pongo esto de manifiesto? Porque tenemos una enorme cartera de patentes y si nos centramos en el sector salud, tenemos muchísimas. ¿Dónde podéis acceder a esta cartera de patentes? Bueno, pues... Ahora mismo tenemos una interfaz bastante simple, en notriugr.es cartera de patentes, donde aparece el listado de, de patentes que promocionamos, ¿no? que, que están para, para licenciarse, y en todas ellas, sobre todo en la reciente, a lo mejor en alguna antigua no, no hay tanta información, pues tenemos una pequeña descripción sobre, sobre la tecnología y luego destacamos lo que serían ventajas en relación de la, de la tecnología frente a la competencia y beneficios que puede, que puede aportar la explotación de la tecnología. Por, claro, en una charla tan corta, ¿no? pues tampoco puedo hacer un, un recorrido, ¿no? Por toda la, la cartera que tenemos, pero simplemente si cogemos las últimas patentes de, presentadas en 2021 en el sector salud, ¿vale? Algunas de ellas compartidas con, con, el, con el SAS, pero fijaros, tenemos desde compuestos para el tratamiento de obesidad, muchos métodos de diagnóstico, pronóstico de enfermedades, tenemos por ejemplo algo curioso, un método para fabricación de, de postes dentales para, para odontología, tenemos micro, microorganismos bueno, una patente relacionada con microorganismos para degradar bisfenol A y, y hacer tratamiento al respecto, biotintas para, para ingeniería tisular, más métodos de diagnóstico, un dispositivo para, para reforzar y mejorar la pisada. Fijaros, esto solo en, en 2021 y aquí en, en este listado ¿no? de, de ocho patentes que, que he querido poner sobre la mesa, eh, faltan todavía las presentadas en los últimos meses, ya os digo que son tres o cuatro más. Tenemos una gran actividad en el sector salud y todas estas están disponibles para, para transferir, para co-desarrollar, para trabajar sobre ellas. Entonces, bueno. Si a una empresa le puede interesar eh, saber más sobre, sobre esta tecnología patentada, pues solamente tiene que, que contactar con nosotros ¿no? y, y vemos la mejor forma de, de colaborar. Y bueno, y vamos a hablar, ¿no? como estaba previsto, sobre eh, financiación de, de proyectos de valorización, ¿no? de proyectos colaborativos en, en particular con, con agregado al CEI. Pues ahora mismo la convocatoria que, que abrimos el próximo día 5 es la convocatoria de proyectos singulares y estratégicos de transferencia, una convocatoria interna en el que buscamos financiar actividades de valorización para tecnologías que tienen que estar generadas en la universidad con un TRL 3 o superior, o sea, buscamos tecnologías que ya estén un poquito avanzadas en, en su cadena hacia, hacia el mercado y ofrecemos hasta, hasta 25.000 euros. De, de dotación. Dentro de, de esta convocatoria hay una modalidad general y luego tenemos otra modalidad para proyectos en colaboración con agregados del CEBIOTIC. Para el que no lo sepa, pues son empresas que muestran su interés en colaborar de una forma genérica en actividades del Campus de Excelencia Internacional de Ceibiotic. Por entrar un poco más de detalle, bueno, pues nosotros contemplamos en estos proyectos la tanto estudios de viabilidad como el desarrollo de demostradores, de, de prototipos, no pruebas de concepto, también se puede contemplar la protección de resultados, planes de comercialización, es decir, todas las actividades de valorización encaminadas a, a transferir la tecnología. ¿Y qué características especiales tienen estos proyectos? Que, no, que se sale un poco de lo normal, es que son proyectos mentorizados. Entonces, inicialmente se conceden se concede ayudas para lo que llamaremos preproyectos y luego en colaboración con un técnico de, de la oficina se diseña el plan de actuación y se, se realiza una actualización personalizada, tanto en el diseño ya del proyecto en sí como en la ejecución de, del mismo. Y en, tanto el año anterior como, como este año tenemos una modalidad eh, expresa para el CEI en el que el requisito imprescindible es contar con un agregado empresarial de, del CEI. Es decir, tiene que haber una, una empresa que, que colabora en el proyecto, no puede recibir eh, financiación directa y de hecho se valora que aporte financiación o que aporte activos al desarrollo de, de esta tecnología, pero por ejemplo para co-desarrollar proyectos pueden ser dentro de una empresa, previo a la, a la transferencia o a la, o a la licencia del mismo, o a una, una modalidad muy interesante. Vale. Yo dejo el, el hipervínculo a la, a la y ya para finalizar, pues simplemente comentaros algunas convocatorias. Ahora, aparte de, de proyectos como la convocatoria 100 o los proyectos del CDT están todas las convocatorias de, de proyectos cerradas, pero os voy a destacar algunas que creo que van a volver a salir. Eh, en el marco de los CEI, la Junta de Andalucía sacó una convocatoria de proyectos para desarrollar con agregados empresariales de, de estos campus de excelencia y eh, subvencionaba hasta, hasta el 100% de los gastos asociados a, a las universidades. Esto, de nuevo, muy al estilo de nuestra convocatoria interna de proyectos singulares, solo que permitía eh, desarrollar proyectos mucho más ambiciosos. Esta puede que vuelva a salir, ¿vale? No lo sabemos, pero bueno, podéis ver la información de lo que, de lo que, de lo que se publicó en nuestra web. De hecho, si entráis en nuestra web, podéis acceder aquí a, a la sección de proyectos de investigación colaborativa. Y estar al tanto, no de esta, sino de todas las convocatorias que se van abriendo en las que podéis participar de la universidad con empresas o empresas con la universidad. Otra convocatoria que posiblemente se habla son, y que pueden aplicar a proyectos, a proyectos de valorización son los proyectos colaborativos de investigación industrial en línea estratégica que en particular en el sector salud pues, contempla topics como estrategia de biofabricación, como órganos en chips, o impresión 3D, tanto en materiales, enfoques para, para estrategia de inmunoterapia en cáncer, o eh, la detección e identificación de dianas terapéuticas. Aquí la ayuda para la universidad es de, del 100% de costes marginales y las empresas recibirían ayuda en modalidad de préstamo hasta el 95%, con ¿no? una intensidad de ayuda del de 80%. De nuevo, os recomiendo que visitéis nuestra, nuestra ficha en nuestra web, que está la, la información bastante más, más asequible que la que podéis encontrar en la, en la, en la convocatoria oficial. No es, no es excluyente, o sea, esto es una información resumida y luego hay que consultar la convocatoria, pero para, para acceder de primeras, yo creo que merece la pena ver en nuestra ficha. Y otra convocatoria de proyectos de valorización, que esta ya no es necesaria la, la colaboración con la empresa, aunque se puede valorar positivamente, y que esta sí que volverá a salir en 2022, es la convocatoria de proyectos para realización de pruebas de concepto. Está, estábamos esperando durante muchos años una convocatoria de este tipo, de, del ministerio. Aquí ya se han presentado proyectos de, con importes superiores a los 100.000 euros, no hay problema en ese sentido. Y eso sí, eh, está limitada la participación a haber obtenido los resultados en proyectos de investigación anteriores. En la convocatoria de 2021 limitaban a reto de investigación, proyectos de excelencia, proyectos de generación del conocimiento de las convocatorias 2016-2017. Este año eh, suponemos que será 2017-2018 o 2018-2019. ¿vale? Pero hasta que no salga no, no sabremos eh, la limitación que nos tiene. ¿Qué financian estos proyectos? Pues, es muy parecida a los proyectos singulares de, de la Universidad Desarrollo Tecnológico, análisis de viabilidad, prototipos, pero además eh, financian acciones eh, o actividades de formación o asesoramiento en emprendimiento. Los pro proyectos pueden estar muy bien si tenemos intención de crear una empresa basada en nuestra tecnología. Y de nuevo, pues aquí encontráis la ficha y aquí otra forma de acceder a estas convocatorias a partir de nuestra web, en el menú lateral de la izquierda ¿no? en, en proyectos de, de valorización. Y bueno, creo que me ha bastante bien el tiempo, que es raro en mí. Aquí tenéis mis mi datos de contacto, ¿no? por si tenéis alguna duda, y abajo veis el LinkedIn de, de la OTRI, que lo, lo hemos creado hace poco, al que os invito que, que sigáis ¿no? para estar informados de, de la actividad que vamos desarrollando, de formas de colaborar, de nuevas tecnologías ¿no? que, vamos, que vamos creando y que vamos patentando y cosas que hacemos. Y por mi parte, pues aquí, aquí lo dejo. María, te, te devuelvo sí. la palabra. Muchas gracias, Juan Antonio. Está ajustado perfectamente. Eh, si quieres ir luego añadiendo, eh, mientras la siguiente intervención, los links uh -huh. a la ayuda, a las convocatorias de la ayuda, aunque luego esto estará, eh, mm, digo, incluido en el chat por si hay alguien que quiere consultarlo Venga, en el momento. Pero que como hemos dicho luego esta presentación, este vídeo va a estar disponible. Pero bueno, por ir a no, pero, por si alguien... el PowerPoint, pero vale, lo, lo copio aquí y tenemos todo acceso. Eso es. Muchas gracias, María. A ti, a ti. Bueno, pues ya vamos con la última intervención de esta mañana, que es la de Pablo Álvarez, que es el responsable de la Unidad de Innovación y Transferencia Tecnológica del IBS Granada y que va a tratar el tema de la valorización y de las vías de financiación en la innovación. Eh, Pablo, cuando quieras, eh, sí. creo que ya te habilité para compartir pantalla, sí, ¿verdad? Sí, eh, buenos días, eh, ¿me escucháis bien? Sí, sí, perfectamente, se te oye muy bien, vale. sí. A ver si puedo compartir pantalla. Eh, Decímelo, ¿lo vais bien la presentación? Se ve, se ve perfecto, sí, ya está, ya está perfecto, podéis empezar. Vale, bueno, buenos días, como decía a todos y a todas, eh, Voy a hablar un poco de valorización y vías de financiación de la innovación. Antes quería hacer una introducción de un poco lo que es el instituto, ¿no? FIBAO, para que tengáis un concepto un poco más claro de esto. Eh, voy a hablar un, o continuar un poco con lo que ya ha hablado Juan Antonio Muñoz Orellana y, y bueno, espero que, que sea de vuestro interés. Eh, para ubicarnos ¿Dónde, dónde estamos, qué hacemos, quiénes somos. ¿no? El, el Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada eh, lo forma el, los dos hospitales, los dos principales hospitales de Granada, el Hospital Virgen de la Nieves y el Hospital San Cecilio, junto con la Universidad de Granada y la Escuela Andaluza de Salud Pública, ¿vale? siendo la entidad gestora del mismo la Fundación FIBA. Eh, es importante destacar que el Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada está acreditado por el Instituto de Salud Carlos III. Esto supone o, o, o nos indica que tenemos unos, unos índices de calidad, de excelencia científica eh, acreditados, como digo, por el Instituto de Salud Carlos III que nos permite ya no solo ese sello de garantía, sino acceder a una serie de convocatorias, públicas y privadas, bueno, más bien públicas, al acceso solo para estos institutos de investigación acreditados. Por otra parte, eh, FIBAO es la entidad gestora del instituto, como decía, y, y nosotros, FIBAO, aparte de gestionar el Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada, también gestionamos todo la, lo que es la investigación clínica biosanitaria de las provincias de Granada, Jaén y Almería. ¿vale? Esto incluye hospitales, distritos sanitarios y demás. ¿no? Esto eh, decir que también somos sede de la Oficina de Transferencia del Sistema Sanitario Público de Andalucía, es decir, cuando hablaba mi compañero Juan Antonio Muñoz llana de, de, de patentes en cotitularidad con el Servicio Andaluz de Salud, en su mayoría son de personal de, tanto del Instituto de Investigación Biosanitaria como de, de la área sanitaria de Jaén, Granada y Almería, ¿vale? que es la que gestionamos nosotros. Por, a, por hacer un esquema rápido de lo, los últimos datos que tenemos de, de 2020, ¿vale? como veis ahí, eh, se, han, se han concedido más de, más de 40 proyectos nacionales con un importe superior a, a 4 millones de euros. También hemos tenido proyectos autonómicos eh, internacionales. Eh, cerramos el año con 31 nuevos registros de propiedad industrial e intelectual. Batiendo récord, aunque esto no sé si, si es bueno o malo, ¿no? en el sentido de que también lo que buscamos es eh, registro de, de calidad, más que de cantidad. ¿vale? Pero aún así que hemos conseguido detectar bastante innovación y la hemos conseguido registrar, ¿vale? proteger. Gestionamos donaciones con, con la industria, convenios de colaboración, más de 70 prestaciones de servicios, solo en 2020 este año incluso vamos a superar esta, este, este número, y más de, más de 90 ensayos clínicos firmados. Como veis, el, lo, lo, quería mencionar esto, los números de ensayos clínicos gestionados por, por FIBAO y por IBS, tenemos una tendencia al alza, el, este es uno de los aspectos que estaba promocionando y haciendo cada vez más hincapié, ya que el, do, nuestros principales hospitales, tanto Virgen de las Nieves como San Cecilio, son unos escenarios perfectos e ideales para, para fomentar todo el tema de ensayos clínicos. Retomando un poco el tema de, de, de mi charla, ¿no? de, de, de valorización y de, de vías de financiación, en el proceso de transferencia tecnológica tenemos diferentes herramientas, ¿no? Como veis ahí, por un lado tenemos los acuerdos de colaboración público-privada que nos, nos ayudan a, a ese desarrollo de la, de la innovación. Acuerdos de licencia, que, que quizá es el último, el último paso de, dentro de la transferencia de, de tecnología y creación de, de empresas de base, de base tecnológica. ¿Cómo conseguirlo? Ahí es donde entramos nosotros. ¿no? Nosotros eh, damos una prestación de servicio en todo el proceso de transferencia, desde la detección de la innovación... La puesta en valor a través de su protección, a su valorización a través de, de estudios pilotos, pruebas de concepto y su última pata, como decía, de transferencia a través de acuerdos de licencia de explotación o bien a terceros o bien cuando nuestros, son nuestros propios investigadores los que deciden crear su propia empresa, ¿no? que es lo que mencionamos ahí de, de empresas de base tecnológica. Hay dos aspectos fundamentales en el proceso de, de transferencia. ¿no? Por un lado o para, en el proceso de transferencia o para conseguir, mejor dicho, la transferencia de tecnología al mercado. Por un lado tenemos la, la valorización y por otro la promoción tecnológica. ¿En qué consiste la valorización? ¿no? Ahí tenéis un, un poco, un, una imagen ¿no? que casi que vale más, de, más, de, más que mil palabras. ¿no? Eh, tenemos una idea, tenemos un protegida tenemos una idea protegida tenemos un concepto y lo que queremos es darle valor saber promocionarlo para que sea atractivo al mercado la, definiza, la definición de, de valorización en el contexto de la IMD se podríamos decir que se entiende por valorización toda acción que se realiza sobre un resultado o capacidad capaz como decía al principio de aportarle valor de tal forma que resulte más atractivo su transferencia a la sociedad. Para esto, nosotros desde IBS tenemos una plataforma de, de innovación y transferencia, como decía al principio, donde ofrecemos una serie de servicios acompañando al investigador, al grupo de investigación, eh, incluso cuando se asocia con una, con una empresa en todo este proceso. ¿Qué pretendemos? Pues bueno... Eh, eh, Avanzado un poco en el, en el nivel de maduración de la tecnología. ¿no? Eh, normalmente estamos, los resultados de investigación que, que, eh, que manejamos suelen estar en unos niveles de, de maduración de tecnología muy iniciales, TRL2, 3, 4, y lo que queremos es acompañar o, o, o conseguir financiación, conseguir socios estratégicos que nos lleven a avanzar en estos niveles de maduración de la tecnología. Un poco para salvar lo que se conoce como, como el valle de la muerte, ¿no? de, de, de la innovación, aportando sobre todo en, el, en, el, en la zona de desarrollo tecnológico. Para ello, como digo, para hacer esa valorización, esa apuesta esa en valor, para darle un valor añadido a nuestra innovación, nosotros contamos principalmente con un entorno real, es decir, los hospitales, tanto Virgen de la Nieves como San Cecilio, son escenarios perfectos, lugares ideales para realizar esas pruebas de concepto, para también que las empresas puedan testar sus propios prototipos, sus propios dispositivos. Eh, de ahí los números un poco que hemos visto al principio, el, el gran número de acuerdos de colaboración que tenemos firmados con la industria y el elevado número de prestaciones de servicio. Se, se debe fundamentalmente a la calidad de la excelencia de nuestro grupo de investigación y poder contar con un entorno real como son los hospitales. Desde la unidad nuestra de innovación también contamos con bases de datos que nos ayudan a, a esta valorización. no A esta valorización, en este caso, para saber cuál es el valor real o aproximado, mejor dicho, de, de nuestra tecnología. Tenemos, por ejemplo, la base de datos Global Data, que nosotros utilizamos normalmente un sistema de de valorización o de, de evaluación de tecnología por, por similar, Es decir, buscamos productos parecidos a los que tenemos en nuestra cartera de innovación e intentamos ver un poco cuál es su valor de mercado. Esto, esto nos ayuda a la hora de, de negociar con la, con la empresas que pueden estar interesadas en esta tecnología para no ir un poco a ciegas, ¿no? Sino saber cuál puede ser su, su potencial valor y, y hasta dónde podemos llegar, ¿no? Otro de los aspectos fundamentales, como mencionaba, es la promoción tecnológica. Aquí, desde la, la unidad de innovación y transferencia de IBS, hacemos un, una labor importante en este aspecto. Es decir, como veis ahí, eh, realizamos las fichas de inventores. Cuando viene una innovación, la podemos proteger. Y hacemos lo que veis ahí, esta imagen, que es la oferta tecnológica. lo que Realizamos que de un simple vistazo la, a la industria que se contacta, puedan ver qué tenemos, eh, cuáles son sus principales ventajas, en qué le podemos ayudar, qué buscamos y de esa forma podamos captar su atención. No solo nos, nos centramos aquí, sino que también hacemos una promoción en cuanto a contacto directo con la industria, realización de foros de transferencia y jornadas de, de, de innovación y mm, visita o, o celebración de, de eventos ya consensuados como puede ser BioSpain, BioEuro, etcétera. En cuanto a la colaboración público-privada, lo que queremos ver es, o hacer ver sobre todo a, los, a nuestros investigadores es, es esto, ¿no? que la industria no, no está tan lejos, ¿no? el sistema público-sanitario es consciente de, de esta necesidad y apuesta por una colaboración firme con la industria. Esto nos abre un, un nuevo escenario para resolver los problemas y demandas tanto de la sociedad como del sector industrial que pudiera tener. Lo que hablamos un poco al principio. No solo utilizamos nuestro entorno, nuestros hospitales para probar nuestros productos, sino también los productos que pueda o que tenga necesidad de testear en, en pacientes, la, la industria. ¿Vale? Hablando, comentando un poco lo de los foros de transferencia que también realizamos nosotros, Quería comentarles el último que hicimos, que fue de aceite de oliva y salud, donde aquí estamos promocionando en este caso un poco más la, la innovación en, en, en alimentación, agroalimentación, porque vemos que tenemos industrias importantes, fuertes, y también grupos de investigación que, que queremos potenciar. ¿no? En cuanto a la parte de financiación de la innovación, eh, ya mi compañero Juan Antonio Muñoz ya ha adelantado algo, pero bueno, por, por incidir un poco más, ¿cuáles son los principales, las principales convocatorias a las que acudimos nosotros con nuestro grupo de investigación y en la que nosotros le, le ayudamos en, en, tanto en la solicitud como en la redacción de los mismos? Por un lado tenemos el, el Instituto de Salud Carlos III, ¿no? lo, principalmente una de las convocatorias que más usamos la de, como voy a ir la de proyectos de desarrollo tecnológico. Esto lo que buscan son proyectos que tengan unos resultados previos que no partan de cero y que en dos años podamos tener un producto cercano, lo más cercano a, al mercado, como os comentaba, avanzado un poco en, el, en los TRL ¿no? en el nivel de desarrollo de, te de tecnología en este sentido tenemos bastante experiencia con esta convocatoria hemos conseguido casi todos los años conseguimos uno o dos proyectos financiados y, y la verdad es que nos da bastante resultado para, para desarrollar la tecnología. Estas convocatorias que estaba que os voy a comentar eh, su, eh, suelen, van en colaboración con la industria, en este caso, en el caso de desarrollo tecnológico, valoran positivamente que haya un convenio firmado previo con, con alguna empresa o al menos una expresión de interés. En el caso del de Ministerio de Ciencia e Innovación, en, bueno, tenemos varias convocatorias que, hemos, que solemos acudir, como la de retos colaboración, o la que hemos comentado antes, eh, no sé si se ve muy bien, pero bueno, está la de línea estratégica y la de pruebas de concepto. Ambas convocatorias, es cierto que la, eh, estábamos, estábamos esperándolas ¿no? y nos han venido muy bien para financiar grandes proyectos, con la industria. Esto, sobre todo la de líneas estratégicas son consorcios fuertes de investigación. Eh, hemos conseguido financiación en esta convocatoria también. Y bueno, comentar que um, estas, dos, estas dos convocatorias han, se han podido sacar gracias lo, al plan de recuperación, transformación y resiliencia, como, como bien sabéis, donde España ha recibido una gran cantidad de, eh, económica, una ayuda económica fuerte desde, desde Europa, eh, apoyando este tipo de proyectos. Desde Consejería de Salud, desde la Oficina de, de Transferencia al Sistema Sanitario Público de Andalucía, de, de la que nosotros somos también sede, se ha lanzado un portal que se llama innaviomet Este portal lo que recoge son ideas de consorcio entre grupos de investigación y empresas que puedan optar a estos, a estos fondos de, de recuperación y resiliencia. No hay una convocatoria específica ahora mismo dentro del SAS para de Consejería de Salud para esto, pero sí lo que queremos es intentar ya canalizar, trabajar sobre esas propuestas para todas estas convocatorias, como las que estaba comentando antes, podamos ya ir con un trabajo previo hecho y, te, y llegar con más, más posibilidades de éxito y de, y de, de conseguir el proyecto. Otra de las convocatorias que, que tenemos experiencia y que vamos con los grupos de investigación es la de proyectos de innovación de Consejería de Salud. Son una convocatoria específica para este tipo de proyectos. Se valora, al igual que los de desarrollo tecnológico, positivamente la, la colaboración o, o tener algún tipo de, de convenio o expresión de interés con la industria. Y recientemente eh, ha salido la resolución del proyecto de colaboración público-privada. Este tipo de proyecto el, va al 50% la financiación entre Consejería de Salud y, y la industria, la, la empresa. Con la diferencia, con otras convocatorias que aquí la empresa no tiene por qué poner el dinero en, en efectivo, en, en cash, sino que lo puede aportar a través de horas de dedicación de, de personal propio, a través de or, uso de infraestructura, de, te, de tecnología propia de la empresa que compense esa parte que, que pone la empresa. ¿vale? En todas estas convocatorias solemos tener financiación y, y es donde a, damos la ayuda desde la unidad de innovación en cuanto, como decía al principio, la redacción, la presentación y la búsqueda de socio estratégicos. Otra de las grandes convocatorias es la, la del CEDETI. Aquí normalmente los otros, los grupos de investigación nuestros solemos ir como subcontratados, en los grandes consorcios que se suelen formar, pues, tanto a convocatorias como la de 100, como uno los lo Interconecta, etcétera. Recientemente también participamos en la convocatoria del de CDT de proyectos de compra pública de, en este caso de innovación. En, desde IBS contamos ya con un proyecto de compra pública innovadora bastante desarrollado que en este caso fue financiado por, por varias instituciones. También eh, optamos a, a los proyectos de Horizonte Europa con tanto de, de innovación como de compra pública innovadora o, o todo lo que tenga que ver en consorcio con, con empresas y que nos ayude a desarrollar nuestro catálogo de, de, de ofertas tecnológicas. En cuanto a convocatorias privadas que nos ayuden a este proceso, a este proceso de valorización pues eh, prácticamente vamos optando a todas las que vayan saliendo con las que tenemos más experiencia y con las que hemos conseguido proyectos, por ejemplo, tenemos los proyectos de la Caixa Impulse, eh, tanto la opción de Validate como la de Consolidate. El, conseguimos en su momento un proyecto para la convocatoria Main the Gap, de Fundación Botín, que esto derivó eh, en, en la constitución de una empresa que ahora mismo es, está teniendo bastante éxito en la fase que está, que es el Initius. También trabajamos con la convocatoria de proyectos de la Fundación de la, de la Asociación Española contra el Cáncer, de la Fundación Mutua Madrileña y de Farma y, y de Industria. Eh, casi, todas, casi todas estas convocatorias, a diferencia de las públicas, eh, suelen incidir en que los resultados obtenidos eh, por, por los proyectos financiados por estas, por estas entidades privadas Suelen tener luego eh, titularidad en los resultados o porcentaje de, de, de, de titularidad en los mismos, como decía. ¿vale? Bueno, poco más. Mi presentación ha sido bastante rápida. Pero bueno, a, como resumen, deciros que la unidad de innovación de, de IBS Granada ayuda, como decía al principio, a todo el proceso. Eh, la colaboración con la industria. Eh, está cada vez más en nuestro objetivo, eh, hemos tenido proyectos en los últimos años en cada una de estas convocatorias que os he comentado y, y bueno, eh, aquí os dejo mi contacto, me tenéis a vuestra disposición para cualquier tipo de duda eh, que, o consulta que tengáis y, y nada, y poco más, eh, os paso con María. Gracias Pablo. Bueno, sí, lo, lo más importante de todo esto es que tengáis claro que hay entidades que os pueden ofrecer este tipo de servicios, este tipo de acompañamiento y de asesoramiento. Entonces, es importante que las tengáis identificadas y que contactéis con ellas cuando, cuando lo, lo necesitéis. En la página web de Granada Salud están descritos también todos los servicios y todas las, todas las categorías de servicio en cada uno de los bloques. Eh, no solamente en, en este apartado de propiedad industrial e intelectual, sino también en el, en el resto de bloques. Entonces, os animo también a que lo consultéis y que, y que, y que, bueno, que la idea de, de todo esto es esa, ¿no? que, que, se, que seamos capaces de daros eh, el servicio que necesitéis dependiendo de lo que, de lo que estéis trabajando. Bueno, pues eh, con esto terminamos las presentaciones. Muchísimas gracias a los tres. Eh, abrimos un turno de preguntas, en el chat de momento no hay ninguna pregunta, si alguien quiere abrir el micro y hacer alguna consulta a alguno de los ponentes pues tenemos todavía unos minutos.